¿Habrá dos no No, Hostia me, Oye, montaña, sí. pues me hecha, pero... pero no, ¿y cómo haré nada, tío? <tose> ya está lo de, lo, de lo. <tose> y, ¿Dibujan solo? qué coño. que okay. creo okay. no me mate, no me mate cabrón de no. el hop ese eh, te lo juro mm, lleva un lap que no, no, no es panchi, tío que quieres, eh, guau, el hop tú. de las que tiene hace unos prefalles tan raros, Dios. Yo te lo juro, ¿no? No, Ya, no, no, no, que no, no, te no, no, no, no, no, no, chungo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está no, pero tío Luis, no se me está de la y y me venga, por la pregunta, y bate, cabrón, ¿eh? me la a que cabrón. Es que yo no estoy haciendo de eso. me sí. si te pido por la, es me por, por la por la porque estoy la me estoy la torre si me la torre? que me me la eh, no... Revolución todo. Depende del ordenador. Oh, mi hijo,